Hace tiempo que no les comparto un video, entonces les quiero compartir mi segundo concierto aquí en Guadalajara. Dan, aprendiendo de la vida desde 1997. Nos encontramos en Pinterest para buscar una idea asterica para el concierto, yo bien inventada. Y pues después nos damos un bañito, obviamente, pero no vamos a ir todas sucias. Y así más o menos quedó mi ovni, pero no se los he mostrado al completo. Estos son mis compañeritos con los que fui. Y pues, y como vieron en el nombre del boleto, pues vamos a venir a ver a la Dana Paola Y pues nada, sí me divertí mucho y todo, pero no me sabía todas las canciones. Ay, me disculpan ustedes, pero no me sabía todas las canciones. Pero la mayoría de las canciones que escuché, la neta, me gustaron mucho. Hay unas que hasta una lloré porque me llegaba al corazón y me gustó mucho porque el concierto estaba como muy electro Eso es algo que la neta nunca había experimentado a ir a un concierto así o muy de reggaetón o no sé cómo decir ese género y pues nada, la verdad me divertí mucho bailé mucho, brinqué mucho y pues bueno, ya saben que a mí me gusta compartirles un poco de mi vida diaria entonces nos vemos en el siguiente video mm. So